A nuestras primeras invitadas del programa de hoy, Julia y Cata Las Pantones. Hola, hola, hola, ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Muy un gusto de tenerlas de vuelta. Gracias por venir. Buenos días. Chicos, hoy con ¿cómo una... están? Muy bien. Muy bien. Con una gran novedad. Sí. se viene el primer workshop donde las chicas van a estar enseñando a diferentes esteticistas, esteticistas, perdón, a llevar adelante un tratamiento que está a full, chicas, que es el DermaPen. Sí. Exacto. Todo esto surge lo de la academia. Ajá. Hoy venimos como a Academia Las Pantones, no como a las pantones ah, que okay. te tratamos. Ya es Modo Profesora. Modo Profesora. Me gusta, eh, exacto. Es, es otra unidad de negocios donde nosotras somos. Las capacitadoras. capacitadoras perfecto más allá de la estética que ustedes tienen los tratamientos que llevan adelante ahora están instruyendo a otros chicos y chicas dentro de lo que es la estética claro perfecto todo surge a raíz de, de la necesidad de capacitar a nuestro personal ajá uh -huh. eh, y bueno ahí pensamos un poco en otras capacitaciones y este claro. workshop en Dermapen es específico en Dermapen ajá pero van a tener herramientas para utilizar en su gabinete y para sus clientas Me chicas Muy y qué? ¿El que el Dermapen consiste el tratamiento o sea, para la gente se, que por ahí no hizo, lo conoce o sea, se hizo tan grande sí. nuestra capacitación hacia nuestro personal o sí. a, a, a nuestras colaboradoras. Claro, las chicas que trabajan en las Exacto. diferentes sucursales que tienen ustedes. Y como que lo profesionalizamos tanto, lo, lo seccionamos lo, o sea, con videos, mm. con videos. Claro. era como, como una plataforma de estudios Ajá. que dijimos, bueno, vale la pena que O sea, extenderlo. si ya tenemos toda esta información, podríamos ser facilitadoras hacia todos los que aman la estética. Por supuesto. Porque en vez de Quizás criticar lo que se hace mal o lo que no se hace mal, por ahí la única manera de contribuir es capacitar, es formar, es dar las herramientas que lamentablemente no existen en. O sea, hay muy pocas opciones en Mendoza Mira. para estudiarlo no, realmente, ¿no? Para estudiar, para, para fortalecerlo. fortalecerlo. Uh -huh. En realidad, para estudiar y para vincularte con otras empresas. Es como que las empresas que dan las capacitaciones quizás son las mismas que te venden los productos y solo te enseñan a utilizar esos productos y no te enseñan a pensar claro. en la en la cosmiatría como que es un trabajo, como que uh -huh. surge como algo artesanal. Sí, algo amplio. que vos hacías con tus manos y seleccionabas minuciosamente cada activo porque pensás que todos los activos que te ponen en la cara salen de la tierra, son, uh -huh. son frutas, son verduras, entonces es como... Eh, sí. Profundo. ¿Qué, <risa> profundo. Perfecto, que, que merece ser estudiado. Y, y, y, y bueno. Bueno, y, y como nos preguntabas recién, Lucas, el, el Dermapen, el dermapen claro, que es, gente que no conoce. Eh, existen un montón de dispositivos de Dermapen, eh, de tipos, digamos, uh -huh. eh, pero específicamente es un, dis un dispositivo de estampación mecánica y controlada que puedes tratar miles de cosas, patologías eh, o situaciones que pueden estar ocurriendo en tu piel. Eh, y además les damos las herramientas de, no sé. ¿Qué productos deberían utilizar sus pacientes en su casa antes, después? ¿Qué otros tratamientos se pueden hacer en gabinete como complemento? Eh, o sea, es el mundo Va a súper completo. ¿sí? Claro. ¿Y, y, co y cómo sí. es la metodología? Digo, para alguien que capaz que no lo ha visto, igual, si tenés sí, sí. redes sociales, quizás te has encontrado, ¿no? Con esta imagen. En realidad, es como en un un lapicito. Lapicito. Ah, el dispositivo. Es, claro, para saber bien cómo cómo es. Claro, eh, es como un lápiz, Ajá. más ¿Un grueso, lapicito? digamos, que se le intercambian los cabezales, que eso Ajá. también, o sea, el... el el workshop dura cinco horas porque es largo bien. y es, es, es medio espesa la parte de la teoría, Ajá. porque vienen mucho tipo, o sea, muchos tipos de cabezales, bien. porque se tratan patologías y afecciones infinitas. Sí. Claro, faciales y corporales. Faciales y corporales. Y Muy lo bien. positivo es que es no invasivo, Ajá. pero es no invasivo siempre y cuando lo sepas usar. Por supuesto. O sea, eso y, es como y ese lapicito muy que se, se va pasando, ¿y ¿qué es lo que hace, por ejemplo? Ingresa activos, Ajá. activos de mesoterapia, son activos que se pueden ingresar a la piel sí. a través eh. de micropunciones. ¿Hacen como unas mini agujitas? Tiene muchas, mi O sea, depende de la patología, es Dime. la que vas a elegir. Ajá. Eso van a aprender las que vayan al, al Congreso. Perfecto. Clara. Excelente. Bien. No, no, pero para conocer, sí, porque hay sí, gente que por ahí viste, escucha. Sí, no, conoce el dispositivo, cómo funciona. No duele, es indolor, o sea, Ajá. se siente, obviamente. O sea. Para Algo, acá. pero no No duele, no es invasivo eh, Nada, te vas con la cara divina cuando salís directamente No sabía que no se no podía sí. aplicar a otras zonas que no fuese la cara Que recién comentabas el cuerpo también Exactamente Viene un pin, se llaman nano, o sea, se llaman pin los que se intercambian Ajá. Y viene uno de 42 agujas que es para el cuerpo Ah, mm. mira, no Ajá. conocía no, no, Claro, si solo para la cara. y desde el dispositivo regulás la profundidad, la intensidad por eso es complejo. Perfecto. <risa> Seguro. Chicas, repasemos la fecha. Quizás sí. algún número de contacto. Y demás es para el la, viernes. La o sea, faltan. Días. Cinco días. Perfecto. Este, este viernes en Red Coach en Torremilia. Muy bien. En, en en las salas de convenciones. Perfecto. Porque lo más importante que no te contamos, Clarita, es que van a ver están de venta. Ah, y muy ninguna, bien. ninguna de esas empresas tiene representación en Mendoza. Entonces las personas que vayan al congreso van a conocer empresas que tendrían que viajar a Buenos Aires para conocer. Claro. Con sí, sus va dueños. Van a venir claro, los dueños perfecto. del que hace la máquina. Ah, los buenísimo. dueños del que hace, no sé bebible, claro. vamos a traer una línea de muy completa me encanta y además veía ahí en el flyer que van a tener parte práctica, o sea, ustedes van a tener diferentes pacientes chicas sí, y, y van a estar allí demostrando, demostrando en vivo cómo se hace, totalmente, Está todo buenísimo. el protocolo y tenemos dos turnos mañana o tarde porque por ahí hay chicas que ah, trabajan, bueno. porque es ah, para bueno. profesionales, espectacular eh, que puedan tener dos opciones uh -huh. de, de ir, de 9 a 14 y de 15 a 20 horas. Excelente. Bien. Y es y, con certificación. O sea, claro. Y se la pueden usar rompado. en cualquier lugar del mundo porque nosotras tenemos matrícula y certificamos Perfecto. que vos cumpliste esas 5 horas. Perfecto. O sea, es de una, capacitación, herramienta, por supuesto. una herramienta. Obvio. para. Por supuesto, porque a la hora poder de presentarte en una estética para trabajar, si mirá, yo no sé usar. El, el papel el... y lo sé usar bien. <risa> <risa> Chicas, ¿y tienen cupo limitado? ¿Cuánta. está pensado es eso exclusivo. para que la gente se apure si necesita inscribirse? ¿verdad? Y es bastante sí. exclusivo. <risa> sí. sí, sí, sí. Y bueno, mejor igual. Sí, Tampoco sí, sí. se van a poder ahí. Es que si absorber no, no, no puedes el ver el trabajo, claro, es que van a ver dos camisas y, y la idea es que vos puedas acercarte, no uh -huh. tocar a los pacientes, pero Por sí supuesto. poder hacer la inspección ocular de un tratamiento. Me o sea. encanta. Para anotarse, chicas, eh, la página de Instagram está bien, les Academia un las privado. Sí, sí. sí, la estábamos viendo allí en pantalla teléfono, mail, sino academia las pantones también en Instagram por si queda alguna duda, algo que Seguro. no hemos charlado acá y que ustedes quieran consultar. Las chicas por supuesto van a estar muy atentas a sus mensajes y también bueno, directamente para inscribirse, anotarse también por ese medio las pueden contactar. Bueno, aunque sea con todos los éxitos y ojalá sea el primero de, muchis, de muchos workshop eh, por delante. Bueno, más allá de Hermapén con todas las cosas tan bonitas que, que hacen ellas allí en, en, sí, su, en sus centros. Están en Luján ahora. Sí, estamos también Can, en Vistalba. Muy bien. Ay, se me acaba de ocurrir. Vecinas mías, chicas. Es verdad. Ay, Entonces <risa> tenés que ir. Vecinas claro, mías, claro. me encantó. No, que se me acaba de ocurrir que les vamos a dejar unas, unas invitaciones de regalo ah, para alguna bien. cosmiatra o, o si quieren... Sorteamos usted. entonces la ¿sort ¿Les parece que lo hagamos? Se me un bueno. La... Perfecto. Entonces vía WhatsApp Estaría vale. buenísimo que sí. nos escriban. Quiero participar del workshop de las Pantones. Nos hacen saber que quieren sumarse. Nos dejan nombre, apellido, DNI. Perfecto. Y entre todos los que nos escriban, vamos buenísimo. a estar sorteando. Qué bueno. Dos invitaciones son. Dos invitaciones. ¡Genial! Perfecto. Así lo vamos a hacer entonces a través de nuestro WhatsApp. 2616-577777. 77. Chicas, que sea con todos los éxitos. Todo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias